Hola, me interesa hablar sobre la aceleración de las transformaciones educativas. Y, y este interés que tengo este, viene inclusive de las lecturas que, que estamos haciendo, el capítulo 5 y 6 del libro de Claudio Rama, el ensayo de Lorenzo García, que se encuentra en este, el enlace, se encuentra en el módulo de esta semana. Te sugiero que lo lean porque sinceramente provee una visión este, amplia y, y a la misma vez un ensayo corto sobre la educación a la distancia. Este le da un buen fundamento y luego está un artículo de, de Tony Bates sobre las investigaciones que supuestamente están saliendo ahora este, sobre la educación a la distancia. Yo creo que los tres están relacionados. Así que lo que vemos es en términos de desarrollo histórico. por eso este García en su, en su ensayo plantea que la educación ha utilizado manuscritos como inclusive obras de arte y libros por, por siglos. Así que hem, hemos enseñado en, en, en un sentido a distancia por siglos. Es parte ya de, la, de, de nuestro comportamiento humano. Este, lo que ha acelerado grandemente este, la enseñanza a distancia este, fueron los libros, el, el, el, ese, la impresora este, Gutenberg con el libro este, impreso este, causó este, grandemente un adelanto eh, porque permitió que personas escribiendo en un lugar pudiesen este, enseñarle a otros en otro lugar. Este, también Lorenzo García plantea de que hay una multiplicidad de formas de nosotros educar, sincrónico, asincrónico, por, por correspondencia virtual. Hay una multiplicidad de, de formas de educar, este, la cual las nuevas tecnologías que tenemos ha permitido este, una aceleración en la educación a distancia como lo estamos conociendo hoy día. Y esto se debe precisamente a que hay unas unas comunicaciones, como ha planteado Claudio Rama, usando el, el ejemplo de Zoom, que ha permitido este, un tipo de comunicación que antes no se había visto y no ha permitido el, el tipo de, de comunicación que, que tenemos hoy día. Así que, por un lado, este, tenemos unas transformaciones que han llegado a tal punto donde hace tan, este, este, tan este, accesible o tan normal la, la educación a distancia. Este, lo interesante es que surge una pandemia y esto ha permitido acelerar una serie de cambios que ya se estaban dando. Este, vemos de que el teletrabajo que antes existía se generalizó y si se generaliza el teletrabajo naturalmente va a generalizarse este, la enseñanza este, como un elemento, como un componente del teletrabajo. Así que el teletrabajo hace factible. Este el, el desarrollo de la educación a distancia de los niveles que estamos viendo hoy día y lo que ha pasado, que es algo bastante normal, es que hubo una mala educación a distancia. Es normal que se dé porque no había una buena preparación para que, que se diese bien. Así que es algo ahí interesante que estamos viendo, hay una aceleración de educación a distancia, pero hay una aceleración de una mala educación a distancia que va a sentar las bases para una buena educación a distancia. Porque ahora tenemos la masificación, ahora implica es mejorar su calidad este, para que tengamos una masificación de buena educación a distancia y cuando uno mira esto este, en su perspectiva vemos el artículo de, de Tony Bates sobre las supuestas este, investigaciones enseñando de que la educación a distancia es mala que es menos efectiva y, y, ese, y ese artículo que sale de la página de Tony Bates que está también este, disponible este, en, el, en el módulo de la semana que tenemos sobre educación a distancia, este, va a ver de que se están haciendo una serie de comparaciones de chile botella. Este, son dos cosas distintas. Muchas veces se está comparando una mala educación a distancia. Este, que es donde se implantan malas prácticas y esa mala práctica es comparado con unas buenas prácticas de educación presencial. Así que no estamos hablando de, la, de los mismos ingredientes. Y, y por tal razón no son comparables y sin embargo, pues estas comparaciones pues salen constantemente. Es importante que lean ese, ese artículo también, Tony Bates, para tener una buena perspectiva este, sobre precisamente la educación y este, que estamos viendo hoy día. Y, y de esa forma al entender mejor la educación a distancia que está existiendo tenemos mejor criterios para plantear un nuevo tipo de educación a distancia así que la lectura de esta semana es tan fascinante y, y espero que lo puedan este, disfrutar